Hoy estamos en Lula Palusa porque estamos concientizando acerca del uso de la energía renovable, o sea, cómo pasar de la energía basada en el petróleo al uso de la energía gratuita como es el sol, por ejemplo. Acá nosotros lo que hacemos es generar energía solar. ...o de energía eléctrica a través de paneles solares principalmente... ...como lo que pueden ver atrás mío. Tenemos un generador también que lo que hace es con la energía del ser humano... ...al pedalear generamos energía eléctrica. Y también tenemos una mesa solar que con un panel solar lo que hace es... ...da energía para cargar celulares. Y otra cosa que tenemos es un grupo electrógeno solar... ...que a diferencia del grupo electrógeno tradicional... ...que gasta nafta o diésel para generar electricidad... ...este grupo electrógeno solar se carga con un panel solar... ...y entrega energía sin ruido, sin emitir dióxido de carbono sin contaminar, totalmente limpio y energía gratuita, ¿no? Nosotros somos cuatro organizaciones que nos nucleamos para venir a Lula Palusa. Entre los cuatro, lo que hacemos es promover la energía renovable desde los diferentes puntos donde se puede promover, ¿no? Educación, parte técnica, autofabricación, promoción, etc. Estamos acá con Geofans en Palusa. La verdad que nos invitaron a participar para, más que nada, coordinar la parte de reciclaje. Así que vas a ver, chicos, a lo largo de todo el recital, ¿Sí? que tienen remeras de rock and recycle, nosotros estamos coordinando un poco esa área, y en conjunto también con lo que hacemos en la ONG, que al fin y al cabo es generar hábitos sostenibles, solo que queremos que la gente se vuelque a reciclar, ¿sí? eh, estamos también invitando a la gente a que se acerque a nuestro muro, un muro que estamos haciendo con reciclables para pegar, ahí o pintar, esa es un poco la temática para darle un poco de juego a acá lo que es la parte del recital. Fuera de esto, eh, estamos en, más que nada enfocados en expandir nuestra base de hogares en Vicente López. ¿Qué es lo que hacemos en Vicente López? Tenemos un montón de hogares que ya reciclan con nosotros. O sea, son hogares que hoy en día sacan los residuos los sábados y nosotros pasamos por la puerta de sus casas a buscarlos, los reciclables. Entonces la idea nuestra es expandirnos, ¿sí? tener una base de hogares aún más grande y es por eso que tanto lo que hacemos acá en este festival es que se invita a la gente a que se registre, lo que queremos que es un camión para pasar por más hogares. Bueno, estamos acá mostrando un poco lo que es Urbono, que es un sistema de reciclaje para hogares y lugares de trabajo, también para industrias, que es fácil, rápido y sustentable, sin mantenimiento. Es una compostera y lo que tenemos son fermentos, que lo que hace es fermentar los residuos orgánicos para que se descompongan sin perder los nutrientes y eso se convierte en abono en muy poco tiempo. Hoy trajimos la compostera Urbono, que es esto que ven acá, y el Urbivo, que son residuos de molino y fermentos. Además tenemos una maceta se puede colgar, que está hecha con retazos de lo que sobra de industrias plásticas. Este es el curvo, que es el compostador urbano. Acá colocan todos los residuos orgánicos cada día. Después lo que se hace es poner una medida de urbivo, que son los residuos de molino y fermentos. Esto es lo que hace fermentar la basura. Una vez que esto se llena, se pone la tierra. Y al cabo de 30 a 60 días, esto es abono. De hecho, trajimos abono también para que la gente que quiera se pueda llevar. Abono que fue basura y hoy es tierra.